Bueno, buenas tardes ya a todos. Eh, primero me gustaría, bueno, seré breve ¿vale? por el tiempo que, que tenemos, lo primero me gustaría agradecer, bueno, agradeceros a vosotros por seguir aquí todavía por las horas que son y agradecer a ANESBAT por darnos la oportunidad de participar aquí por dos aspectos. Primero a nivel profesional, pues por compartir con todos vosotros la colaboración que estamos estableciendo con ellos a partir de uno de nuestros desarrollos y también a nivel personal bueno, pues encontrarme otra vez con gente que hacía mucho tiempo que no veía y que me daba mucha alegría pues hablar otra vez con ellos y compartir un momento de, de relajo eh, entonces bueno yo soy David Moreno vengo de la empresa Virtual World Group es una empresa tecnológica vasca tiene su sede central en Basauri, aunque tenemos oficinas bueno y filial en Londres y, y en México somos 30 personas, me atrevería a decir que felices de trabajar donde trabajamos y por eso yo creo que tenemos un alto nivel de creatividad e innovación en todos nuestros procesos y productos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues desarrollamos aplicaciones informáticas, ¿vale? o sea, aplicaciones multimedia, software, por decirlo de una manera, para cualquier sector, desde educación, cultura, turismo, formación, salud, etc. Y también incorporamos hace ya dos años una parte de, de hardware. ¿vale? También desarrollamos hardware propio. Ahora vais a ver que uno de esos, de esos dispositivos que nosotros desarrollamos están dentro de este proyecto ¿vale? que poco a poco vais a ir descubriendo. ¿De qué libro? ¿Vale? Voy a hablar aquí con vosotros. De un producto que nosotros hemos desarrollado para el entrenamiento en triaje. ¿Vale? El triaje, el método triaje es un método que se utiliza para clasificación de víctimas en emergencias y desastres. Y nosotros hemos creado un producto tecnológico basándonos en ese método. Vamos a ir con un poquito de, de datos. ¿Vale? En el 2011, 200 millones de personas sufrieron algún desastre natural. Y se estipula que en el 2015, 375 millones, ¿vale? o sea que casi duplicamos por decirlo de una manera la cifra, van a sufrir algún desastre naturales buscarlas eh, detalles ¿vale? del informe de mundial sobre desastres del 2013 que yo creo que son interesantes aspectos muy importantes y lógicos los primeros que tienen que ayudar a los que sufren las emergencias y desastres son los que están allí los primeros que van a ayudar a esas, a esas personas ¿vale? que en un momento están en ese, en ese momento de caos ¿vale? porque ha sucedido algún desastre alguna emergencia lo que fuera vale. si aquí sucede algo nosotros seríamos los primeros que podríamos participar y ayudar eh, también un aspecto importante que comentan que es el fortalecimiento de esas personas que intervienen ¿vale? Yo, Ya no las de primera instancia podríamos ser nosotros, sino las de segunda instancia como policía, bomberos, emergencias, etc. Y luego también un aspecto muy, muy importante ¿eh? que es centrarnos en mayor en las personas Y sobre todo en la alerta y en la intervención tempranas ¿Vale? El virtual triaje eh, es una herramienta que ayuda a que esas personas en esa situación a nivel <coughs> A primer, o sea, en la primera situación, la primera instancia, puedan socorrer o ayudar a esas personas que estén sufriendo pues, cualquier tipo de a las víctimas, por decirlo de una manera. ¿Qué es el triaje? Como os he comentado, es un método de clasificación de, de víctimas que va por colores, ¿vale? En función de una serie de pruebas que le haces a, a la víctima, tú puedes saber si está, en qué estado está, entonces le catalogas con un color, ¿vale? Rojo, verde, amarillo o negro. Eh, el objetivo principal, lógicamente, es salvar el mayor número de vidas posibles. Entonces, si yo en primera instancia soy capaz de una persona eh, saber cuál es su situación y catalogarla, en segunda instancia, cuando lleguen los bomberos, la policía o llegue la emergencia, ya vas a ver de un vistazo quiénes son los primeros a los que yo tengo que atender, quiénes son los secundarios, etc. ¿Vale? Para intentar salvar el mayor número de víctimas posibles. Y debe ser un proceso fácil de recordar, rápido, lógicamente, porque no tienes mucho tiempo dinámico y continuo y centrándonos un poquito en esas en esas palabras que es virtual triaje fácil de recordar vale es una especie de simulador que te permite entrenar con un número ilimitado de víctimas que tienen eh, una serie de cómo decirlo de, de afecciones por decirlo de una manera vale que también son limitadas entonces yo me puedo entrenar en ese aspecto lo no hay un aspecto cuando hay una emergencia hay un desastre también la persona influye mucho cuál es la situación de estrés, no de estrés si puedo ayudar, no podía, pero por lo menos que sea fácil de recordar ese método y esos conceptos es rápido también O sea, te puedes entrenar rápidamente, cada minuto puedes estar entrenándote o practicando el triaje con una, con otra víctima, etcétera. que es también la situación que tú vas a generar y cuanto antes puedas clasificar a una víctima de cara a cuando llegue en ese segundo servicio de emergencias, policía, etcétera, para que rápidamente lo pueda socorrer y luego también es dinámico y continuo. ¿Por qué? Porque tiene una formación continua donde y cuando quieras. Esta que va relacionado? Que hay dos versiones, por decir de una manera, de virtual triaje. Hay una oportunidad de decir, bueno, pues yo tranquilamente me puedo formar o como persona de la calle o como miembro de un cuerpo, policía de móviles, etcétera, de manera online desde mi casa y con los últimos avances tecnológicos desde PC o dispositivos móviles o también me puedo formar de una manera colaborativa a través de una mesa multitáctil, como os he comentado anteriormente, nosotros también desarrollamos hardware y es como un iPad gigante de 55 pulgadas, que te permite pues, colaborar a la hora de hacer esa formación. Os voy a poner dos vídeos ¿vale? de cada uno de los, de los dos productos para que lo entendáis de una manera más gráfica y visual. Y tu contraseña totalmente personalizado. Si veis, hay una serie de pruebas que tienes que hacer a la víctima: si respira o no respira, se si un proceso. En la parte de la derecha tienes la víctima con una serie de síntomas. Está basado en un estándar internacional que es el método START, o sea que está avalado a nivel internacional. ¿Vale? Sí. esta es una de sus versiones y ya os voy a enseñar la segunda versión que es por la que hoy les estoy aquí con vosotros. Esto es una, una mesa multitáctil de 55 pulgadas. Este, que permite. este es el sistema Virtual Triage Table una herramienta innovadora que ofrece una posibilidad totalmente interactiva para la capacitación en métodos de triage a través de un interfaz visual y multitáctil de gran precisión desarrollado por Activa Media System y Virtual World. La 8 Touch Table cuenta con una superficie de 55 pulgadas protegida por una lámina de vidrio templado y utiliza lo último en tecnología de infrarrojos multi-touch que permite hasta no, es que... No os con la parte de un tecnología, eh, con que las eh, que... Este dispositivo incorpora una versión de virtual triage especialmente diseñado para aprovechar sus posibilidades interactivas. Varios usuarios pueden interactuar mientras entrenan y aprenden métodos de flash de una forma intuitiva y muy similar a la realidad. El sistema genera ilimitados y diferentes casos y gracias al tamaño de su diseño y a su interfaz táctil posibilita la práctica en común y el entrenamiento conjunto hasta lograr un desarrollo del método intuitivo, mecánico y efectivo. Este producto está destinado a entornos de formación e instalaciones con alumnos y profesionales que hayan recibido una iniciación a de triage. Descubra una nueva herramienta para el aprendizaje y la práctica de una de las más importantes acciones en situaciones de emergencia y desastres. Descubra el sistema Virtual Flash Table. Para más información visite... Es muy comercial el vídeo, no quiero que le hagáis caso a eso, pero sí quiero que le hagáis caso a la eficacia que puede tener este tipo de dispositivos. Y ahí es a donde llegamos. Para quienes, creo que lo comenté anteriormente, o sea, va primordialmente dirigido a bomberos de emergencia y protección civil, pero también puede ir dirigido a personas normales de la calle que se suelen formar, sobre todo en esos lugares pues, que tienen más tendencia a sufrir un tipo de desastre, ¿Y por qué estoy aquí? Pues estamos colaborando con, con Anesbar, vale, en un proyecto para la República Dominicana que se enmarca dentro de un proyecto a nivel mundial que es el Hope for Initiative, que nació desde, desde, desde Qatar, ¿vale? el gobierno de Qatar con la idea de pues, mejorar o prevenir o ayudar lo más posible dentro de bueno pues de la gente que sube a algún desastre o algún tipo de emergencia. Entonces, inicios si de catas, rápidamente se incluyeron países como Turquía, República Dominicana, y es donde nosotros hemos entrado, o Annesbad también ha visto nosotros que ese producto puede ser interesante, lo hemos ofrecido allí para el gobierno dominicano. Va en marcha, de hecho la, la intención ya está a punto de, de viajar para allí y de ponerlo allí, es que va a tener un centro de excelencia en emergencias y desastres de, eh, para el Caribe América Latina dentro de República Dominicana y van a tener este producto allí pues, para formar a las personas, a los cuerpos de policía, bomberos, etc. Vale. Quiero remarcar, eh, hicieron una tercera conferencia ahora en enero y el presidente de la República Dominicana comentó que Trabajarán para implementar procedimientos estándares de respuesta a emergencias mediante entrenamientos conjuntos con la adopción de lineamientos internacionales comunes, que es algo que se alinea perfectamente con lo que hemos estado hablando anteriormente. Por mí es todo. Si necesitáis cualquier información adicional o lo que fuera, vamos encantados de, de hablar con vosotros y de responder a vuestras preguntas.